Buenas a todos gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo más que especial con este calvo odioso, con este calvo dios, que soy un dios... No, me estoy flipando demasiado, soy un su normal de mierda. Escuchadme, traigo un vídeo increíble, increíble, la mejor configuración de Escape from Tarkov. Siempre tengo estos vídeos cuando juego un juego nuevo, pero porque, la verdad, creo que se me da muy bien este tipo de vídeos. Ya que tengo colegas que tienen un ordenador mucho mejor que el mío y van a la mitad, pero no te estoy exagerando, van a 70 a 60 FPS cuando yo voy a 120, 130. O sea, van a la mitad de FPS que yo. No sé si tengo un ordenador de la NASA a pesar de los componentes de mierda que tiene, tengo una suerte increíble o esto va perfecto. No lo sé. Así que sin más dilatación, vamos a ir directamente a lo que es el ajo de la cuestión. Vamos a empezar por el panel control de NVIDIA. Quien no tenga NVIDIA, no sé cómo hacerlo en las otras gráficas, pero los siguientes pasos sí que podéis hacerlo, los del juego, ¿vale? O sea, vamos al panel de control, una vez abierto, que yo tengo aquí abierto, vais a controlar la configuración 3D, configuración de programa y agregáis el Escape from Tarkov. Vale, ¿qué tenéis que activar aquí, vale? Eh, aquí lo que tenéis que hacer simplemente es activar la nitidez de imagen. Yo la tengo, me la pongo más o menos al 40, ¿vale? Aceptar. Esto lo que hace es que enfoca la imagen. Esto va a causar impresión al principio porque os va a causar como el efecto de las pastillas del Tarkov. Pero durante toda la partida y cuando os toméis una pastilla... Voy a apagar el aire que me está un calor y que me va a sudar la calva en 30 segundos. Y lo que pasa es que cuando estéis en efecto de la pastilla, sí que es verdad... ¡Ugh! que lo vas a ver todo un poco demasiado nítido, pero no estáis todo el rato en la partida así, o sea que yo os recomiendo que lo pongáis. Pero esto no incumbe en vuestras FPS. En vuestra visibilidad sí un poquito, ¿eh? pero bueno, en vuestros FPS no Siguiente, tendréis que bajar al FXAAA este desactivado, muy sencillo Luego bajar a filtro esto optimización trilineal, desactivado Y bajar a sincronización vertical desactivado Simplemente eso, a ah, modo control máximo rendimiento, ¿vale? modo control de energía estos son los ajustes que yo tengo tocados. simplemente esto vale una vez aplicamos se nos aplicaría en el juego vamos dentro del juego y ya os voy a explicar aquí los ajustes que tengo yo de gráficos los del juego todos vale me lo he puesto en español incluso para que la gente que no sepa mucho español que no sea bilingüe que esté un poco más en el lío vale Vale. vale. idioma fondo de menú eso da igual huecos todo esto también da igual no influye en lo que es los fps pero si los queréis copiar bien aquí marcado los dos campo división os recomiendo entre 60 y 70 ni menos ni más ¿vale? ¿vale? No os pasáis ni tampoco os queréis cortos. Balanceo de la cabeza 0,2. Y luego ya viene la parte de los gráficos. <risa> Tengo hipo. Pero que me va a flotar el pecho, ¿eh? Aquí ponéis la resolución de vuestra pantalla, la que tengáis máxima, ¿vale? No la pongáis menor. Modo de pantalla, pantalla completa, 16 no menos. Y si en el otro lado habéis desactivado VSync, aquí activáis VSync. ¿Esto para qué sirve? Para descapar los FPS. Porque en este juego, como si no lo sabéis, están normalmente a ver, capaos. Límite de FPS en el juego 120. Si vosotros desactiváis el Vsync en NVIDIA y lo activáis en el juego, no sé por qué... Yo no entiendo de informática No hay un límite de FPS Calidad de las texturas altas Calidad de las sombras medio Aunque esto lo podéis poner en bajo eh, Nivel de los detalles de los objetos 2.5 Aunque recomiendo que esté mínimo en 2 Máximo en 3, ¿vale? O sea, mínimo de aquí a aquí Como veis en el ratón No se ve el ratón, no, de puta madre De aquí, de 2 a 3, ¿vale? Yo pongo 2.5, la mitad Igual que calidad de texturas Podéis ponerlo... Eh, alto o medio Y esto bajo o medio Depende de vuestro ordenador Ir toqueteando Esta es la óptima Podéis ir bajando un poquito A partir de ahí Distancia de visión 1000 Distancia 60 Bueno, lo vais viendo Lo vais copiando todo Nitidez Todo esto quitado ¿Vale? Como mucho como mucho, activiar, activaría High Quality Color, que es para que se vean los colores más fuertes y tal, pero como estoy todo tocado los post FX y aparte también en la pantalla, eh, no me lo suelo poner. Post FX, súper sencillo, el brillo tengo bastante subido, aunque la gente se lo suele poner por el 55, perdón, se lo ponen así normalmente todo el mundo. Yo me lo subo mucho porque es que os prometo que no veo absolutamente nada de noche, nada, pero nada. Así que os recomiendo esta configuración. Igual, no voy a estar diciendo uno por uno que se va a alargar mucho el vídeo, ¿no? ¿Cuánto llevamos de vídeo? Cuatro minuticos, cinco minuticos, está bien, sobra. Y por si queréis, esto lo habilitáis. Aquí tenéis varios, tenéis que buscar boost. De modo altónico ninguno, sonido bueno. Esto también si lo queréis copiar, bueno, pues yo lo pongo. Y poco más, ya no tengo mucho más que deciros. Eh, os enseño mi persona. Mirad los rublos que tengo. 46.000, ayer tenía 2 millones, 2 millones. Pero me he comprado la caja de escape. La caja de escape. Bueno, hoy estoy enfermo. Es que tal, no sé si sabéis que son las... 8 y 29 de la mañana del lunes 1 de marzo. Y yo grabando vídeo. Y ahora editarlo toda la mañana. Bueno, toda la mañana. Tardo de 10 minutos. Tampoco me lo ocurro. Bueno, contén por culo, tío. Eh, hasta luego. Muchas gracias a todos, a todos por pasaros. Dejar un like, un comentario, compartir el vídeo y suscribiros si no estáis suscritos. Así que nos vemos muy pronto, guapetones y guapetonas. ¡Mua! Un besazo en todos los.